Bueno, aquí estoy encantado de eh, nuestros, invita nuestros invitados, invitada en este caso también, son dos personas a quien conozco, bueno, más a Diana, eh, con quien ya he trabajado en alguna oportunidad y hemos hablado de su trabajo, ella es Diana García, es socióloga e investigadora por Voz data y Eduardo Carrillo, a quien tengo el placer de conocerlo, aunque ya vi sus videos, co-director de TEDIC, relacionista internacional y máster en administración pública con énfasis en Tecnología Digital y Política por la University College London, UCL, me dijo, ¿no? Dije, bien, Edu. Súper, súper bien. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola, Leo. Un saludo a vos y a la audiencia. Muy bien. Vamos a preguntarles primero a Edu, ¿qué es TEDIC? Porque no todo el mundo sabe de qué estamos hablando y lo damos por hecho, tal vez. Contame. Sí. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Leo, por y por Un saludo a todos quienes están escuchando este programa, eh, TEDIC es una organización de la sociedad civil que está en Paraguay, este año cumplimos 10 años, así que estén atentos a una serie de, de anuncios y festejos que vamos a hacer en el marco de ese aniversario, y somos una organización que básicamente tiene un abordaje eh, de derechos humanos a la hora de analizar el impacto de la tecnología en la vida de las personas. Entonces... Eh, estudiamos cómo cualquier tipo de política que tenga un componente digital o dependa de alguna manera de internet, tiene un impacto en la vida de las personas y en los derechos humanos de las personas. En general hablamos de derechos digitales, ¿verdad?, que, que, que es una manera rápida de que la gente entienda de que estamos hablando de derechos en el ámbito digital, pero son los mismos derechos humanos que conocemos y entendemos, y que todos tenemos derechos de, con base en una serie de acuerdos y compromisos del Estado y la propia Constitución Nacional, y son esos los derechos que nosotros nos encargamos de estudiar, de ver, eh, de que sean cumplidos en el ámbito digital también. Genial. Y eh, Diana, en este caso eh, estás trabajando en una organización que se llama Voice Data Sí, es una organización donde varios colegas y colegas nos hemos, de alguna manera, juntado experticias, sobre todo lo que tiene que ver con trabajos de, de campo. ¿Vos sabes el gran desafío que tiene nuestro país de construir datos y, y evidencia empírica. Imagínate que por ahora se está discutiendo si hacemos o no el censo. Entonces lo que tratamos en este caso, bueno, vamos a comentar cómo, cuál fue nuestra eh, rica experiencia de trabajo con, con el TEDIC de, de, de una situación prácticamente inédita que fueron las elecciones y el uso de, de, de máquinas de votación electrónica. Entonces, eh, conjuntamente con Leticia Alcaraz eh, realizamos este estudio que, bueno, después Edu va, va a introducir. ¿De, ¿De qué trató esto, Edu? Porque eh, tengo entendido que la encuesta se hizo por el video que vi en Asunción eh, y bueno, hablabas de derechos humanos y tecnología, entiendo que por ahí puede partir esto de, de entender eh, y saber cuál fue la experiencia usando estas llamadas urnas electrónicas. Exactamente, Leo. Para contextualizar todavía un poco más, eh, hay un interés importante de TEDIC y tenemos todo un eje de trabajo que es democracia y tecnología, ¿verdad? Cómo la tecnología impacta en la vida democrática y en el ejercicio democrático, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, venimos acompañando el debate de las máquinas de votación electrónica ya desde 2017, más o menos, que es cuando empezaron a sonar ciertas voces que parecía que, que, que se venía la implementación 2017-2018, más o menos, ¿verdad? Muy asociada al, al, al desbloqueo de, de listas, ¿verdad? Entonces nosotros entrábamos en, en, en, en ese momento en traer ciertas preocupaciones con experiencias de otros países que implementaron sistemas similares y eh, que habían tenido experiencias mixtas al respecto de si andaba o no, y bueno, una serie de, de, de granularidades que podemos empezar a analizar después. ¿verdad? Uh -huh. Pasado ese momento ¿verdad? De, de, del debate legislativo que finalmente se aprueba el desbloqueo y se instaura el, el, el, el sistema de votación electrónica, nosotros hacemos un poco un giro y decimos, bueno, está bien, pasó este momento de la implementación o, o, o del debate sobre la adopción y entramos en la implementación. Entonces nosotros como organización decidimos eh, generar algún tipo de proceso que nos permitiera entender cómo estas máquinas eh, impactaron o iban a impactar en el proceso electoral, específicamente en las municipales, que eran la, la, las que se iba a implementar primeramente. Esta ya era una encuesta que se iba a hacer en 2020, pero no se hizo por... por porque las elecciones fueron pateadas un año, y bueno, eh, ese es un poco el contexto en el cual se decide eh, construir un instrumento de investigación o de recolección de datos que Diana va a contarnos después mejor, que lo que buscaba era entender cómo los votantes interactuaron con las máquinas de votación el día de las elecciones municipales. Decidimos hacerlo en Asunción, en esta primera etapa, o en esta primera edición, si se quiere decir, porque claro, estamos en Asunción, tenemos una facilidad mayor a la hora de desplegar eh, cierto, cierta logística y, y poder controlar también como organización ese despliegue, ¿verdad? Y por eso eh, decidimos hacerlo en Asunción en esta primera, primera ocasión, ¿verdad? Mm -hmm. Sí me quiero permitir también eh, decir de que eh, hubieron otras organizaciones que hicieron eh, encuestas similares, ¿verdad? Que tenían otros enfoques, pero que también tenían un enfoque de tecnología, en este caso fue la organización Alma Cívica, verdad que, que, que se funge en la única organización reconocida por el TSJE como un observador electoral válido para ellos. Y eh, por suerte tuvimos una serie de conversaciones y fue realmente muy fluida, y ellos también lograron incluir algunas de las preguntas que, que, que nosotros habíamos desarrollado en su momento para esta encuesta, para que tuviera una mayor recolección de datos, ya que Alma Cívica desplegó casi 1500 eh, 1.200 voluntarios más o menos que recolectaron datos. Entonces, eh, esta encuesta tiene en esta primera edición un enfoque en Asunción, ¿verdad? Y si bien ahora va a ser un poco ampliado una vez que Alma Cívica eh, publique sus datos, eh, pero bueno, eh, eh, como te decía, esta cuestión geográfica fue meramente circunstancial por el tema de la capacidad que nosotros teníamos para poder desplegar eh, estos, estos encuestadores. Bueno, igual, ¿no? igual hay ¿verdad? una frase que dice, aunque no es aplicable eh, científicamente, para muestra basta un botón, digamos. Eh, Diana, eh, hay cosas positivas, sin duda, pero eh, como tenemos poco tiempo, a mí me gustaría saber los problemas. ¿Cuáles son los hallazgos, digamos? Así primero podemos citar algunos y después vamos entrando de uno por uno. Primero te quería decir que eh, se, se llegaron a encuestar 438 eh, cuestionarios válidos a electores, es decir, personas que ejercieron el voto y posteriormente en 20 locales de, de votación existieron encuestadores tratando de, de que esa muestra sea representativa, es decir, que cumpla cuotas de sexo, de edad en, en general. Y tiene un error menstrual de, de, de 5%, o sea, podemos hablar de que, eh, tenemos un, un, una base de datos sólida. ¿verdad? Entonces, eh, para mí lo más importante es, es que nosotros preguntamos no solamente la experiencia, sino también las percepciones ¿verdad?, que se tiene sobre eh, esa transición que se hace del, del voto eh, en papeleta ¿verdad? y el voto electrónico, para, sobre todo en términos de eh, seguridad. En imaginarios, Entonces, no solamente la experiencia en cuanto uso, si es que hubo algunas dificultades, que ahí sí me gustaría que directamente eh, Eduardo pueda hablar sobre esa experiencia, pero también podríamos decir la percepción sobre si es que ese ejercicio de alguna manera, eh, se consigue, el del voto, que es, que es un derecho, eh, es seguro o no. Y ahí sí hay bastantes en cuestiones para apuntar, entonces me gustaría que, que Eduardo pueda, pueda presentar los resultados y yo acompañaría también con algunas interpretaciones bien sí entiendo Eduardo que hay eh, varios hallazgos eh, ahí eh, quiero quiero empezar por por saber si la gente cree que es transparente su voto o sea eh, eh, se sienten que están votando y que realmente eso le va a representar eh, bueno así que es una pregunta que podemos analizar desde múltiples aristas eh, si bien esta es una encuesta cuantitativa uh -huh. eh, tuvimos la, el cuidado de generar o de incluir una pregunta abierta, verdad, eh, que, que, que, que recolectara de manera general justamente esta percepción que hablaba Diana, ¿verdad? Esa es justamente la última pregunta, ¿verdad? Y ahí a nosotros un poco desde este día nos llama mucho la atención de que las valoraciones y las percepciones que la gente eh, prioriza a la hora de analizar el sistema de votación electrónica son de agilidad, comodidad, facilidad, rapidez, esas son las palabras que surgen en un 41.4% más o menos, si es que, sí, 41.4% específicamente, y esas mismas preguntas, o, o, o, y es la valoración que hacen en, en mayor medida sobre el sistema. Pero disminuye casi 20 puntos, ¿verdad? Eh, si bien es el segundo, o, o son las segundas palabras que más se mencionan en términos de valoraciones, eh, y que son las de comodidad, eh, perdón, que son las de seguridad, confiabilidad y transparencia, igual hay una disminución en 20 puntos casi al respecto de esas menciones y al respecto del sistema de votación electrónica. Entonces, mm. nos pareció muy interesante ver eso porque de alguna manera podríamos argumentar de que hay un poco un cambio de paradigma también sobre qué es lo que se está valorando al respecto de, de, de un sistema de votación y lo que debiera ofrecer ese sistema. O sea, eh, una hipótesis puede decir o que la gente por lo visto está valorando más estas cuestiones uh -huh. de agilidad y rapidez sin necesariamente hacerse eh, otras preguntas al respecto de si el sistema es seguro, es confiable y es transparente. Y otra argumentación adicional que quiero agregar a esa es de que en general los datos de esta encuesta, y podríamos hablar después en mayor medida sobre los mismos, eh, trasladados a un contexto electoral con, con, con muy reñido, como se ha visto en las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, pueden generar una serie de problemas, ¿verdad?, a la hora de cómo la gente percibe la confiabilidad del sistema. Entonces, finalmente, lo que creo que nosotros deberíamos apuntar es que el sistema sea percibido como confiable, transparente y seguro, por sobre todas las cosas, y que esas sean las valoraciones y las percepciones que la gente tenga al respecto del sistema. Y no necesariamente una priorización a cuestiones de agilidad y rapidez solamente. Bueno, y por eso, por eso eh, quiero saber, Diana, si se sienten que su voto fue representado y que es transparente, digamos, porque, como dice Edu, una cosa que sea rápido, eh, accesible, aprieto nomás un botón, no tengo que marcar, etc. Pero, ¿será que sintieron que su voto se representó luego? Puntualmente ahí podemos, o sea, como lo captamos exactamente eso, podemos decir que, que, que la valoración es, es más rápido, es mejor, está asociado a eso, ¿verdad? Pero en eh, sí tiene que ver el, el tema con el desconocimiento, y ahí sí un proceso importante que es la, la capacitación. O sea, ahí hay un dato importante de ver que eh, ese voto que de alguna manera está estructurado o atado a, a estructuras partidarias tuvo mayor posibilidades de de capacitación, y es significativo el número de eh, personas que fueron acompañadas a votar, eh, sobre todo jóvenes, sin, sin, si sabemos bien que en términos de, en, del, del, del código electoral tendría que ser alguna persona que tenía algún tipo de discapacidad, sin embargo, no fue así. Entonces ahí me parece que es una brecha muy, muy, muy importante porque lo que podemos inferir, inferir como línea hipotética es que existió una tutoría <ríe> muy muy muy presente en lo que fue la implementación de esta nueva forma de, de votación eso me parece algo importante entonces de, de, de cuando hablamos de la transparencia y la seguridad lo más importante que también debería, debería existir es el conocimiento que se tiene sobre eh, eh, la votación electrónica o sea de máquinas electrónicas sobre todo cuando hay una percepción que, que no hay diferencias que, que todo el mundo eh, pues no todo el mundo, o sea, en la percepción general, piensan que las máquinas siguen almacenando el voto, cuando a rigor, y me gustaría que en términos más técnicos, eh, Eduardo pueda explicar, es casi una, una impresora, ¿verdad? No, no se dieron, eh, ¿cómo sería? El, el ejercicio de la posibilidad de corroborar si el voto emitido eh, con, con el QR, que era una manera de corroborar que lo que uno... Eh, marcó, corresponde a lo que de alguna manera va a ser impreso malcenado no será. Entonces, hay varios, varios factores que uno desglosando lo que incorpora este estudio puede eh, llevarnos a decir que existe un, un camino todavía para garantizar ese ejercicio del derecho al voto de manera transparente y, sobre todo, con, con el conocimiento. Eh, una no, cosa no, es. Me... Sí. No, no, no, per perdón, eh, termina nomás. Sí o no, no, sí, adelante, ella. Sí, sí. No, si me permitís, leo, porque no, no querría perder un poco porque me parece que esta palabra que Diana menciona, ¿verdad? conocimiento por sobre todas las cosas, es algo muy importante de esta encuesta eh, y, y que podemos eh, partir de lo general y, yendo, eh, y terminándolo muy específico. Generalmente, y en esta inferencia sobre el comportamiento de los votantes en Asunción, podemos decir que los votantes conocían de que iban a votar. Eh, eh, con máquinas de votación electrónica. En un 98% la gente sabía de que iba a ir y iba a encontrar máquinas de votación electrónica, ¿verdad? Porque también es importante decirle que esta encuesta no solamente se, se concentró en entender la interacción que los votantes en Asunción tuvieron con las máquinas, sino también tratar de ver algunas cuestiones de efectividad de política pública también. O sea, cuál fue la efectividad de la publicidad sobre las máquinas de votación, eh, la usabilidad, obviamente como el factor principal de la encuesta, identificación de fallos con base en una lista que el propio tsj había construido en las últimas internas partidarias, y en la cual habían sistematizado algunos errores que la máquina de votación había tenido, eh, y después, justamente, tanto las percepciones generales que, que habíamos hablado sobre el sistema, y también algunas cuestiones de, de los avisos, eh, que existían o no existían en los locales de votación al respecto de cómo votar, ¿verdad? o sea, guías sí. para votar eh, con las máquinas de votación. Entonces, esos fueron como los cinco campos principales. Al respecto del primer punto, y, y, y muy relacionado al conocimiento, ¿verdad? la gente conocía en un 98% que iba a votar con estas máquinas de votación electrónica, pero cuando hablamos de la fuente, hay por ejemplo un dato interesante, es decir, de que solamente 4.7% declara de que se enteró eh, sobre la implementación del sistema a través del TSJE. La mayoría se entera en gran medida por medios de comunicación, ¿verdad? principalmente televisión, y en un 20% también eh, por el boca en boca. El boca en boca de familiares o el boca en boca del partido político que pone a disposición de su electorado o de su base información sobre cómo va a votar, ¿verdad? El, y eso es un primer el, nivel quiero... Te quiero llevar, Pero, perdón, Edu, por, por una cuestión de tiempo, te quiero llevar a, a cuestiones para mí son un caracú pensando en el 2023, ¿verdad? O sea, yo, lo, mi experiencia es acá en Cierro, Juan San Bernardino. Eh, mucha gente votando con otra persona al lado. Mucha gente, esto que le creo que dije un tutorial, eh, después me das el dato exacto de Asunción y yo eh, irresponsablemente te puedo multiplicar por dos en el interior, ¿verdad? Vi mucha gente Mientras yo hacía la cola que venía con otra persona acompañada, para mí podrían ser perfectamente lo que se le llaman punteros políticos. La persona entra, supuestamente es una persona mayor, o puede ser un ignorante eh, en términos, eh, no sé, informáticos. que estoy inventando palabras. Entonces lo, la persona que está al lado le dice, apretá acá este botón. Y luego, nadie controlaba esto. Es decir, la, las personas que estaban en la mesa... No se horrorizaban por esta situación. No es que decían, no, no, espera, ah, señor, usted puede entrar solo. O, ¿cómo yo sé realmente que esa persona no, no está capacitada y necesita una, un, una tutoría, digamos? ¿verdad? Nadie, nadie cuestionó. En algunos casos vi que se levantaban todos los miembros de mesa, tipo, vengan todos a mirar lo que está haciendo este señor o esta señora. Es más o menos como, eso era el máximo control para que ah. estén de los otros partidos, o no sé qué, o para que no haya un fraude. Pero... Muchos entraron eh, con, con alguien al lado y guiados directamente por esta persona. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Decime el porcentaje eh, y me preocupa mucho para el 2023, porque eh, pueden repetir exactamente las mismas prácticas. Mm. Cuatro son las cuestiones principales que nosotros identificamos eh, para las elecciones de 2023. Pero yendo al primer punto y que está en esa lista de cuatro, el porcentaje que nosotros vimos de acompañamiento según esta encuesta y que permite esa inferencia es de 15.8%. O sea, 15.8% declara de que entró acompañado Muchísimo. al local de votación, ¿verdad? Y lo grave es que es bajo la excusa de voto asistido, ¿verdad? Lo que demuestra de que por, por, por, por proxy, si se quiere, ¿verdad? O, o, o por inferencia también podemos decir que autoridades de mesa no están conociendo cuáles son eh, las garantías y cuáles son las excepciones que el voto asistido ofrece a la hora de permitir a un elector Entrar acompañado para interactuar con las máquinas de votación. Es súper claro el voto asistido, específicamente es si tienes una discapacidad motriz superior severa eh, o visual. Son las únicas dos razones en las cuales se te permite entrar con alguien de tu confianza, ¿verdad? Aquí vemos de que realmente no hubo ese ejercicio, las autoridades de mesa realmente dejaban entrar a los electores acompañados eh, podemos apuntar por operadores políticos o por otros familiares que quizá eh, hayan estado no instruidos sobre cómo tenía que votar por un determinado candidato u otro, y es uno de los datos más preocupantes que esta encuesta arroja, ¿verdad? Y, y, y que realmente, como te digo, lanza una serie de preocupaciones al respecto de cómo esto se leería en un contexto muy reñido de una elección, ¿verdad? Y, y, y que puede realmente escalar a cuestiones bastante desagradables, a la hora de proclamar un elector y así por delante. Eso, por ejemplo, es un dato muy importante. ¿verdad? Otra cuestión muy importante que esta encuesta arroja es de que la gente no controla a cabalidad su expresión del voto. Eso es gravísimo también. El propio TSJD genera toda una campaña en la cual dice, bueno, la manera en la cual uno tiene que controlar su papeleta es, una vez impresa la papeleta, la expresión del voto está impresa, pero también está almacenada en un chip RFID, no es un QR para ser exactos, eh, no está almacenada, eh, eh, está en un chip RFID que después debe ser controlado por la máquina, por el votante, para ver que lo que está almacenado en el chip RFID sea exactamente igual a lo que está impreso en la papeleta también. Y eso después es lo que se deposita. Solamente 31.3% en Asunción controló, ¿verdad?, eh, por el chip RFID y eh, la, la, la, la, el control visual, vamos a decir, de la impresión, su papeleta. ¿Qué quiere, de ¿Qué quiere decir otra esto? ¿Qué quiere Vos imprimiste tu papeleta y tenés que volver a ver en el... En, el, en, en la máquina. máquina, exactamente. Exactamente. O sea, una vez que imprime la máquina, vos ves la cara de tu elector y la lista. Y no era la cara, la lista, creo que era. Uh -huh. Pero también hay un chip en esa papeleta que tiene que ser controlado en la máquina para que aparezca otra vez en la, en la pantalla de la máquina esa votación y vos estés seguro entonces de que tu expresión del voto está almacenada en ese chip RFID, porque finalmente ese chip es el que después se usa en el escrutinio. Uno a uno los, lo, lo, lo, los miembros de mesa con cuentan esos o, o pasan esas papeletas con el chip RFID y ahí se genera el acta de votación en la máquina, ¿verdad? Entonces, solamente 21.4% eh, controló por chip RFID, ¿verdad? Uh -huh. 31.3% lo hizo de manera correcta, o sea, tanto visualmente como con el chip, ¿verdad? Y eso es profundamente preocupante porque va completamente en contra de lo que el propio TDSJD publicitaba, ¿verdad? Y que quizá podemos relacionar también con ese dato que decía más arriba de que muy poca gente declara haberse enterado por el tsjd sobre que iba a votar por máquinas de votación electrónica, ¿verdad? Entonces, eh, quizá los medios de comunicación solamente hacían el énfasis en eh, que se va a votar con la máquina, pero no necesariamente el proceso y el, el punto a punto de cómo votar, ¿verdad? Y ahí también a mí, no a, me, que... a mí no me. Perdón, Eduardo. Eh, sí. vamos, vamos a una breve pausa. No me, no me llama la atención los clientes, la gente se entere por, por la televisión en, en, en, mayoritariamente, ¿verdad? También hay que ver entonces cuál es el material que se eh, publicita. Eh, porque si eso solamente venía acá hasta la máquina, pero vos no le decís tenés que volver a controlar, entonces se llega justamente a esa conclusión, ¿verdad? Hasta la máquina me voy y pongo mi dedito. Eh, y eso es lo que pasó, digamos, ¿verdad? Pero quiero saber. Quiero escuchar una interpretación de Diana sobre el voto asistido a esto, porque hasta yo vi embarazadas digamos, ¿qué tiene que ver? Una cosa que vos le des lugar en la fila, pero otra cosa que vaya una embarazada acompañada de alguien, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, digamos, verdad? Eh, y cómo comprobas que la persona, te repito, de, de, según estos dos temas que me mencionaste, ¿verdad? Cómo, cómo saber si forman parte de este grupo que no, no sabe votar solo, digamos, ¿no? Por usar un término más, más rapidito. Voy a la pausa, pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, aquí en la segunda parte, Diana, quedaron picando los dos, dos hallazgos, digamos, esta, esta cuestión de ir eh, acompañado de alguien y la otra de no hacer este chequeo, digamos, ¿verdad? de que vos realmente sepas eh, de lo que vos votaste es real, está en la papeleta y va a ser lo que llega al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Menuda cosa. Bueno, el tema del voto asistido, ahí podríamos hacer una interpretación, en quién fue el que asiste y a quién, ¿verdad? Entonces, si efectivamente podemos decir que el 15% de, de, de los votantes eh, es un número elevado para que eh, declare que tiene algún tipo de discapacidad bien reglamentada, como había dicho Eduardo, que tiene que ver con discapacidad física, motora o visual, podemos hablar que puede haber sido una de las estrategias de las estructuras eh, partidarias que, que tienen punteros y tratan de alguna manera asegurar ese voto que tiene eh, man, como, como mandato. Entonces eso sí, sí es preocupante porque el, el TSJ había previsto un, un espacio para formación, es decir, si uno desconoce el mecanismo, hay que generar las garantías o, uh -huh. o, o, o las posibilidades para que ahí existan, y bueno, que, que el referente al puntero pueda de alguna manera o, o enseñar o voluntarios que había en los locales, pero lo que vimos que eso... Eh, no han utilizado y las redes más de ese voto atado, estructurado, de alguna manera, eh, muestran lo, lo prepotente que son, porque efectivamente estamos hablando de un delito electoral, que una persona acompaña a otra cuando esto no, no, no debe ser así. Entonces, eh, eso sí que podríamos apuntar, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos que este nuevo sistema ha generado un, un espacio de, de, de competencia interna mayor, entonces, sea, sea de alguna manera... Eh, generado mayor puntero, entonces se podría decir que, que eso fue algo que podríamos interpretar, porque ese 15% es, es alto y preocupante. Uh -huh. ¿Y, ¿Y con relación, eh, y con relación eh, a, a que no controla? Y eso me parece una falta de, de, de información y una creencia que de alguna manera uno cuando realizó el acto ya eh, tiene que ver con la experiencia anterior, ¿verdad? Que uno cuando marca, ya marcó, ¿verdad? Entonces pienso que eso tiene que ver con, con la experiencia anterior y la falta de, de, de información, o sea, es, es muy difícil, o sea, hasta, hasta a mí y a muchos nos cuesta entender todavía que es, dónde se es almacena, de qué manera, de qué controla, cómo, cómo se da, ¿verdad? Entonces eh, creo que eso es una falta de, de información y eh, también un error comunicacional de no poder... Eh, comentar de qué manera uno garantiza que ese voto emitido va, va a lo que uno quiso elegir. Sí, sí que puede ser subsanado, eh, Leo, si, para cerrar la idea de Diana, que puede ser subsanado de distintas maneras. Por ejemplo, se puede instruir a autoridades de mesa a que a la hora de entregar la papeleta a los votantes Recuerden a los votantes de que tienen que hacer este doble control, no solamente visual, sino también con el chip RFID que está almacenado en esa papeleta. Y que es lo que hemos visto en experiencias internacionales, en estudios, ¿verdad? Que han testeado este tipo de intervenciones y han disminuido el ratio de personas que no eh, controlan su papeleta de manera correcta, ¿verdad? Entonces, eh, actualmente, ya era una de las preguntas de las encuestas un 69% de los votantes declaró de que ninguna autoridad de mesa le recordó o le instruyó sobre de que tenía que hacer este paso eh, final a la hora de votar con su, con su máquina. ¿verdad? Y po podemos tratar de, de, de, de apuntar a forzar al TSJ a que con esta información que tiene, capacite un poco mejor a sus autoridades de mesa sobre cómo tienen que recibir a los votantes el día de la votación. Uh -huh. Y teníamos dos hallazgos más, Eduardo, me comentaste. Sí, sí, sí. Uno justamente era este, ¿verdad? Este 69%, ¿verdad? Que nos parecía interesante. Otro tiene que ver con que todavía hoy estamos hablando de que a pesar de que implementamos tecnología a un alto nivel, vamos a decir, de, de, de, de este tipo de máquinas, eh, cuestiones como garantizar la, la, la, la, el secreto o digamos la intimidad del cuarto oscuro no está asegurada del todo. 21.4% de los votantes declaró de que no se sentía del todo seguro eh, en el cuarto oscuro. Y esto yo conecto con nuestra propia experiencia, ¿verdad? Teníamos 20 encuestadores en distintos locales que nos mandaban fotos, y veíamos cuartos oscuros que tenían detrás cielo abierto, un estacionamiento, o sea, realmente estamos hablando de que se están, se están implementando estas máquinas diciendo o argumentando de que hay tecnología de punta detrás, pero cuestiones básicas como darle a un elector la intimidad real en un cuarto oscuro no son aseguradas, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra tiene que ver, o, o última también, tiene que ver con, con, con esta cuestión del conocimiento, otra vez que decía Diana, pero ¿qué es conocimiento realmente sobre un sistema de votación electrónica? ¿verdad? Entonces eh, nosotros hacíamos una pregunta en la cual preguntábamos, ¿dónde cree usted que la expresión del voto queda? ¿Queda en la papeleta? ¿Queda en la máquina? ¿Dónde queda? y un 64% de los votantes en Asunción declara de que queda almacenada en la máquina de votación y en la papeleta, a pesar de que el propio TSJ argumentaba como una funcionalidad de seguridad específica de que no hay ningún tipo de almacenaje dentro de la máquina de votación electrónica, ¿verdad? Entonces, eso ellos decían, eso es seguro, esto permite que no haya ningún tipo de cruzamiento que permita posteriormente identificar el orden de votantes y así por delante, ¿verdad? Uh -huh. Y esta percepción, si bien estamos hablando de percepciones, es grave porque llevan un poco a uno de los argumentos de base que en su momento nosotros como organización eh, alertábamos eh, al respecto del sistema de votación electrónica, que tenía que ver cómo uno garantiza un escrutinio público y fiscalizado real si no hay un entendimiento a cabalidad sobre el sistema de votación, electrónica o no electrónica, ¿verdad? Entonces aquí vemos en, en, en un dato muy específico de que la gente está teniendo una idea de cómo funciona el sistema que está completamente al otro lado de lo que la propia autoridad electoral publicita, ¿verdad? Después podemos decirle que no sabemos del todo cómo funciona el sistema porque nunca pudimos auditar, pero podemos dejar eso en un segundo momento. Pero hoy por hoy la gente entiende el sistema de una manera distinta a la cual el TSJ está argumentando que funciona. Entonces, ¿cómo realmente se puede dar ese escrutinio público y fiscalizado real, tal cual como la Constitución establece, si es que están estas disonancias tan presentes, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que es algo importante, ¿verdad? Y, y, y, y, y creemos que son un poco los pasos inmediatos que el TSJ debería de alguna manera tomar para eh, preparar mejor el terreno con miras a las elecciones presidenciales, ¿verdad? Capacitar mejor a sus autoridades de mesa argumentando o asumiendo de que esta cuestión del voto asistido fue por una cuestión de desconocimiento y no algún tipo de interés de por medio. Eh, y también un mayor, una mayor capacitación a la hora de cómo instruir a los votantes sobre cómo votar con las máquinas de votación. Y después una campaña también muy específica que realmente deje claro sobre cómo funciona el sistema electoral de acuerdo a lo que el propio TSJ e, e, establece, ¿verdad? Si te queda eh, una sensación, Diana, de que el, tu voto quedó en la máquina, también no puede creer que si quedó en la máquina se puede hackear, digamos, que es una de las cosas que siempre se habló, digamos, que es como queda en el eh, imaginario, digamos, es como me voy como un rebaño, listo, me voy, aprieto el botón, pero si se queda ahí, ¿quién, quién puede decir que no se hackea? Por lo menos estoy hablando de, de, de lo que se piensa, no digo que sea. Absolutamente, esa es la percepción, ¿verdad? De errónea, que prácticamente es como un desplazamiento, ¿verdad? Y lo que es de, de, el voto anterior y acá como una digitalización, ¿verdad? No, no una idea de todo lo que significa el mundo almacenamiento de datos, ¿verdad? Y eso yo pienso que no solamente se tendría que reducir a lo que es la votación electrónica, sino que a, to a todo nuestro nuevo mundo digital, ¿verdad? Entonces... Eh, eso me parece importante, o sea, no, no es un traspaso directamente a, a algo que, que, que hace más ágil y fácil, sino directamente tiene que ver con el uso de, de tecnología también en términos de dónde se almacena, de qué manera eh, eso, eso tiene algún tipo de, de, de efecto con esa idea de que mi voto es seguro o no. Y como bien decías anteriormente, el desafío es entender qué habrá pasado en zonas rurales, o sea, donde tenemos... Eh, dificultades, sobre todo mostró ahora este fracaso de lo que fue la educación virtual, el, el escaso acceso que tenemos a la tecnología digital. Entonces, me parece que eh, esto está de alguna manera eh, alertando de, de las tareas necesarias, sobre todo para que eh, las elecciones, ya en un proceso democrático bastante desgastado, puedan tener algún tipo de, de, de, de garantía ya de entrada y no, y no dudas. Cuando se inicia el proceso electoral? Sí. Eh, qu Quizás teníamos que haber empezado también por ahí, Eduardo, pero eh, siempre vale la pena aprovechar estos momentos de justamente entender qué hace la máquina, cómo se recolecta el dato, cómo llega al Tribunal Superior de Justicia Electoral eh, y si, por qué no se queda almacenado, entonces no se puede hackear, digamos. Porque decía Diana que es como una impresora, básicamente. O sea, son computadoras, eh, o sea, la máquina de votación electrónica es una computadora que tiene una impresora, ¿verdad? O esa es la, la, la tecnología básica por detrás de esa maquinota que no parece necesariamente una computadora. Pero lo que, lo, lo que un poco tu pregunta lleva a una serie de, de, de asumir una serie de cuestiones, porque hay una cuestión de fondo, que es que realmente el sistema nunca fue auditado de manera real por parte de informáticos y no solamente... Eh, informáticos tanto asociados a partidos políticos como no asociados a, a partidos políticos y que pueden estar asociados a la academia o a organizaciones de la sociedad civil. Entonces lo que nosotros tenemos actualmente es lo que se declara en términos de cómo funciona la máquina de votación, ¿verdad? que es una máquina en la cual uno expresa su voto, eh, se imprime, posteriormente se hace un escrutinio en el cual eh, se depende de un chip RFID para ir contando con la máquina, allí se genera una acta de votación que se imprime, y después eso sigue el camino tradicional que siempre se siguió, que era el de mandar a través del TREP eh, al TSJE para que se, se validen esas actas o no, ¿verdad? Pero hay una cuestión de fondo ahí, que, que no era objeto de estudio de esta, de esta encuesta, obviamente, pero tiene que ver sobre cómo realmente como sociedad estamos por un lado, dejando este... Este, este servicio en manos de una empresa privada extranjera, que es la que está proveyendo actualmente del sistema de votación electrónica, y que por ende no permite una auditoría real del sistema de votación electrónica. O sea, lo que hicieron ellos fue, por un lado, mostrar el código fuente del sistema en una pantalla sin necesariamente permitir a los, a, a los informáticos que eran representantes de los partidos políticos y que eran los únicos que estaban habilitados a entrar en esa auditoría, entre comillas, eh, y, y, y, y yendo un poco en contra de todo lo que, lo, lo, lo, lo que los procesos de auditoría real eh, sugieren que tiene que ver con un mayor acceso al código fuente del sistema, tanto a nivel de software como, nivel, como, como a nivel de hardware, ¿verdad? Entonces, más allá de eh, lo presentado por el TSJ como como, como, el, como de, de cómo funciona el sistema y lo que la empresa privada también presenta, estamos realmente un poco faltos de, de una mayor auditoría de cómo este sistema electoral funciona actualmente. Y eso creo que es algo importante de tener en cuenta independientemente de estos datos que nosotros creemos que funcionan de manera paralela de alguna manera y que creemos que el TSJE tiene que tomar para mejorar el sistema electoral de aquí a las elecciones presidenciales de 2023. Pero hay cuestiones de fondo que también tienen que ser tomadas en cuenta como el hecho de que necesitamos diversificar quiénes son los actores que auditan estos sistemas y realmente hacernos una pregunta muy seria eh, en, en términos de infraestructura crítica realmente. Estamos hablando de las elecciones, una, uno de los momentos más importantes de, de, de, de, de un proceso democrático. Y la pregunta es, ¿a quién estamos cediendo este derecho actualmente? Verdad? O sea, hoy por hoy lo que se ve es una empresa privada, independientemente de una licitación, etcétera quien tiene el poder y quien tiene la propiedad de estas máquinas es una empresa privada. Y eso es sí. algo importante que tenemos que pensar también. Hay un, hay un eh, documental que yo una vez vi en HBO hace como dos años o un año. De, no, no, no digo que sean las mismas máquinas, ¿no? pero eh, esta persona llegó a comprar. Estaban acumuladas en un depósito algunos, algunas unas electrónicas ya usadas y supuestamente no se podían hackear ni activar. Y él demostró en una convención, con, abriendo, abriendo los códigos fuentes y con gente, que pudieron entrar incluso remotamente y cambiar. Fue una cosa así que vos te quedás. Anonadado. Me parece que eran las elecciones de, de Trump incluso, ¿no? O sea, estamos hablando hace muy poco tiempo. Diana, eh, no quiero dejar de preguntarte, aunque no no están este, eh, directamente relacionado, o sí, pero no digo que hayan preguntado. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué da la sensación de que la gente joven no quiere ir a votar? Siempre es muy activa en la red social, eh, es de lo más activa para mostrar fotos. Pero después llega el domingo y no se quiere levantar, no, no, no quiere irse, está caigüe, se tira, eh, no sé, o descree, no sé cuál será tu interpretación, o descree que aunque se vaya igual le van, a, le van a robar su voto, pero ¿por qué es tan difícil movilizar a la gente joven cuando siempre decimos, no, en la juventud está el futuro, o uno dice, no, si la juventud se va masivamente a votar, esto va a cambiar, pero no ocurre. Tiene que ver con lo que vos decías, la expresión, la participación de, de, de la opinión está circunscrita a ese mundo de las redes donde él se siente parte de que de alguna manera esa opinión es seguida o no seguida, ingresa en, en debate, cosa que los sistemas no solamente ya electorales sino partidarios quizás no lo dan, o sea, ese espacio para opinar, compartir o decir, bueno, acá estoy, eh, probablemente tenga que ver con, con ese escribimiento ¿verdad? Entonces hay mayor podríamos decir, mayor valoración a que el ejercicio y la expresión se dan en, en, en ese lugar. Y estamos hablando no solamente de tener un comentario, sino hay algunos eh, jóvenes que hoy se llaman, eh, o no, son llamados para influencers no, en el campo político, donde de alguna manera pueden establecer temáticas, tendencias, y hasta puede tener vinculación después con expresiones y manifestaciones de calle, como tuvimos preelectoralmente, pre o sea, después de la pandemia vimos que hubo mucha movilización en juvenil de, de, de protesta, pero no solamente, o sea, el tema es, de las redes puede llegar a la calle pero no está de alguna manera pasando por, por, por las instancias electorales o canalizando a partir de propuestas electorales, que es una gran pregunta de saber, bueno, quién es que no puede de alguna manera en esa energía en social juvenil transformar en fuerza política electoral. Es un desafío, pero tiene que ver con lo que vos dijiste, o sea, la falta de... de, de, de de expectativas y de creencia de que efectivamente realmente su participación ahí sirve para algo. Puede servir en las redes y en las calles, pero en, la, en los votos aún no. Eh, Edu, y también eh, ya comentando nomás sobre, sobre las experiencias, ¿no? recordemos que en el 2020 hubo una, un audio viralizado de una persona que estaba en el área de calidad informática del Tribunal Superior de Justicia Electoral que él le decía a alguien que podía cargar los votos, cambiar, digamos. Que es algo realmente espeluznante, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si mi voto llega, hay controles, hay un acta, ¿cómo me van a cambiar mi voto finalmente? Pero este señor lo decía y estaba en el área de calidad informática, por eso que fue como más terrible, digamos, no Puede decir si él, si él está diciendo esto o, o porque le está sacando la plata a alguien que cree que puede manipular o, o realmente si puede manipular estamos en el horno, así como, como el calor de ahora. Totalmente. El, el proceso se complejiza cada vez más, sin necesariamente, que, sin necesariamente que haya un entendimiento más complejo también por parte de la ciudadanía sobre cómo funciona el sistema y cuáles pueden ser las granularidades ¿verdad? Que, que un sistema informático ofrece. Y volviendo otra vez al tema de, estábamos hablando de percepciones hace un rato, ¿verdad? Hoy estamos en el mundo de las redes sociales, es muy fácil escalar percepciones, a realidades, ¿verdad? O, o, o, o, a, o a presentar una determinada situación como una realidad. Y en un contexto, o sea, nuevamente, en un contexto muy reñido como el que justamente tuvimos en 2020, que fue muy complicado, ¿verdad? Te tocó de primera línea ese proceso, ¿verdad? Eh, pueden generarse cuestiones muy feas, dependiendo de quién sea el actor, ¿verdad? O sea, estamos hablando de poderes prácticos que pueden usar a su favor o en contra de este sistema y esa percepción a favor o en contra del mismo, ¿verdad? y que tienen bases partidarias muy fuertes que pueden movilizar esa percepción hacia demandas o digamos eh, denuncias de fraude que, que, que, que, que pueden de alguna manera re, respaldarse en este tipo de datos como el que vimos hoy, en el cual la gente entró acompañada, en el cual la gente no controla su voto, eh, y así por delante. Entonces creo que... que, que que la, Hay muchas cosas por hacer de acá a 2023, ¿verdad? pensando en el que probablemente estas máquinas van a continuar siendo utilizadas y necesitamos que la autoridad electoral realmente se ponga la camiseta a la hora de tratar de transparentar el sistema lo más posible y que haya una capacitación acorde a distintos actores, tanto partidos políticos como la ciudadanía en general. Sí, como se suele decir a veces, ojalá que el árbitro sea, este, cobre viendo más, no estamos diciendo que cobra a favor de uno, que cobre viendo más, y bueno, y lo que salga, yo en el 2018 hasta ahora no supe cuánto, si es que ganó Marito, que ganó por cuánto ganó realmente, y si hubiera ganado a uno, dice, ¿por qué no le felicitaron? Con mucho gusto yo le voy a felicitar a quien sea, es lo más democrático que puede haber, pegar una llamada y decir, che, ganaste, este, te felicito, y aquí estoy para hacer oposición, este, digamos decente y real pero cuando vos no te, te sentís totalmente inseguro eh, tenés boca de urna que te manipulan tenés encuesta manipulada llega el día de la votación los datos del TREP se van pasando parece ser a quien más le, le interesa hay abandono de mesas no hay control en las mesas electorales real ahora se suma esto del, del voto electrónico es es para largo y yo les agradezco muchísimo el tiempo a todos ustedes a eduardo y a diana por favor eh, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Saludos, Saludo, muchas, muchas gracias. Leo. Saludos Leo. Cuando quieras, estamos. Gracias Edu, gracias Diana. Hacemos una breve pausa nosotros y ya volvemos.